Seguimos, cambiamos nuestra uniformidad. Ahí estaría, perfecto. Ahí, estadio, noche, perfecto, despejado. Vale, si sí, esto sigue igual, pues vamos al partido.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 España creo que se lo cero, espero no equivocarme y un que la selección especial. vaya para adelante porque es que el partido es una pena porque es que nos ha faltado profundidad, nos ha faltado tiros lejanos, nos ha faltado perder menos la pelota. Es decir, el partido que le hicimos defensivamente bien en Grecia. Tal, tal vez suene decía, eh, pero ¿a quién ves como el jugador clave? De hicimos No soy muy objetivo, pero es que de verdad Esta yo, yo soy un admirador de Sergio Ramos, bueno, es que me parece de los mejores defensas del mundo. A que si va el mejor, y eh, vamos por allá. personalidad no es importante. Este hecho es el mejor. en es el mejor. El carrón Por todo. es es el El con Muricy que la aportaría Sacamos, saca ya me ha ido el otro vez. Se me ha ido el... los otros personajes Y se me ha olvidado los. Saca Fabián ya esa pelota Tiene Llorente Tiene Rodri Va a retrasar A Robert Sánchez esa pelota Para que no se le vaya Tira Llorente no tiene ningún jugador y ahora Lorente Ha ah, dado un jugador ahí. Posobar pues Posobar pues Tiene Eric ver, la... ¡Salta para el Tiene que salir. bueno, buena, madre mía. Buen centro, pero no tan buena definición. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin Bienísimo. problemas. Y no qué bueno ahí. Eh. Como la ha parado ahí. y Gerard Moreno, además, Qué cabezazo tiene. Es una pena que esté la selección en su observación. No puede jugar porque tiene un gol, una chispa. pero Porro la recibe. Se sale, no, se salía Ha Pedro Porro, muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el Rodri. disparo. Perfecto, perfecto. Pedro Porro. Vamos a, a las manos de un liceo. Joder. Qué, para... qué portero. Se tío. pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. Ya ves, si se equivocaba. que iba para adentro. Nah. Va a sus manos, además. Nada. Sacamos, tiramos con Llorente. Joder, qué mano, macho. Qué Molisuk, tío. Muy buen despeje Y además Se va para ellos Del área La pelota Nada Sacamos nosotros Pasa Eric García el pase Llorente Dani Olmo Ramos Uy que bueno Minuto 7 los no, juntos los tirado no, la no, no, es perfecta medición de los tiempos y no, no, no, no, no, no, no, no, no, y Gerard Moreno. Pedro porro. Buena salida, buenísima. Y Burni Olmo, vamos. Balón en largo. Oportunidad de gol. Qué buen intento. Burni Olmo haya tido que echar. Y sale pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja pero de ser el... una acción un poco rara. Olmo. Mete eso un poco a la derecha. Punto 9 ya. Llega el moreno a ver si la coge. No. Se la queda. Tener una ahí se juega. Salá. La tiene Balón vamos, ahí La vamos Sala. quitarramos. La quitarramos. La con ¡Un ¡Un La Dos españoles, por... cuatro de todo. Que está mal, el por tanto que ha la posesión han tenido la rapidez y de la decisión que hace de falta para meter una jugada de contragolpe sí, Perfecto ¿eh? Sí, Los pasos, bien, ahí, eh. Y va, de Fabiana y el paso era a de Porre, no ¿eh? Si sí, bien parece. Sí, todavía está el ahí está, ahí está de acuerdo. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos para allá. Parece que el encuentro empieza a para ponerse allá. muy de cara. Está claro que es el equipo más La en forma. Y seguro vamos. que no tiene pensado Ay, bajar el ritmo no. ahora. No. No hay Ese mucha balón falta. A punto allá. estuvo de darles un disgusto. Uf. Uf, allá. Busca una buena jugada. Uf. Ramos ese rebote. Buenísima y adivinarse. Sube con eh. poderío. Y sigue, sigue, corriendo hacia la puerta. Ah, de Joder. Vale. Ahí está, perfecto. Ramos la quita ahí en el streaming. De vente nada, se la queda tocoli. Rasica. Se va tocoli juego a un compañero desmarcado ¡Oh! Salta con no mira, si mete eso oh, ha en el españa ha mostrado sus creencias en la banda y además los centrales tampoco han estado nada bien de una buena, Santa, buena, 53 de 47 posesión para quiere jugarla violente. rápido hacia adelante ramos Bueno. Ahí fuera de de perro Por El no. lo marcó carito Estaba en fuera de juego Fue Y de el árbitro fuera. anula el Fue. gol El auxiliar levantó la bandera Pero el árbitro tardó algo en verla ¿eh? De cualquier mm, forma la de decisión la es correcta. Se tomó su tiempo ya, Pero acabó pintando fuera de juego barra. Qué pena Por nada, gol anulado 90 pases de 83 pases El portero la manda lejos Nada, falta y el árbitro la señora falta Minuto 19 ya ve como si estaba sujetándose ahí <ríe> va a tirar la chica se tiro perfecto luego corta ramos olmo consigue se la lleva poner sí. su físico Nada. y acaba ganando no mucho hay muchos jugadores. Corre con el balón por vaya, la derecha. Veamos lo que hace con él. No, vale, va la fuera. Sacó la defensa Corner. Corner, va fuera. Corner de Celina. Corner de Kosovo ahora, el primero. Va. Perfecto, y el, 20, todo, a a el trabajo y la disciplina Se son cerramos. los que hacen de él un jugador muy completo. Y yo Cañone. creo que cada vez veremos más jugadores así. El Did está solo se va atrás para que no se complique pero se la quita Celina la defensa debe replegarse sí ya creo que, que el otro avanza por el centro ese pase tiene buena pinta consigue salir buenísimo ahí ha cortado Pedro Corro no no no no se le va, se le va. qué bien supo ganarle no el balón la, la defensa money. es fácil ver a dónde iba para esa jugada gallina. si no la interrumpen se ha quedado sin espacio. Perdón, Moreno. Fabia Andruí. Está Moreno gol. Ha vuelto a marcar. Qué bueno, sí España sí, 3, 2, 2. -3. Minuto 26 ya. De la primera parte nada ¿no? más. Están... De Ya no la que está inteligentes, solo eso ya es digno de tirar, ¿eh? pero... ¿y qué me dices del pase? ¿qué me dices del pase? Ahí, sabía perfectamente pase dónde ponerla y eso ha hecho, se y le va a ha servido en bandeja y, va. y los jugadores ya de... que pues, se pues, están están rendidos ya casi a España a ver qué más... qué... qué pasa no sé qué me pasa si es por los dos, pero... Pues mantener la posición, pues la mantengo más este la posición en FIFA, que aquí este es un juego muy recto, muy arriba. Muy cuadriculado, no puedes hacer casi regates. Es un juego muy diferente. Solo le queda nueva el disparo. Bueno, wow, no mal que ha sido fuego. Lo veía adentro. ¿no? O sea, este nada, ha conseguido sacarse para a pesar de la presión de la del defensa. Día día y a Robert Sánchez. Balón para arriba. A lo la... bruto. Supera la defensa y avanza. Y ahí. Perfecta. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer oh. la derrota. Estoy seguro. Esa acción peligrosa. Ahí, sí. Falta de Ramos. Falta de Ramos ahí. La disputa allá Rodri eric garcía, eric garcía. ¡Pase en profundidad garcía que buena iba qué real. la manda lejos nada. y no se complica cortan ahí los pozovares. Foso, los de al moreno de 78 de pasos 80 nuestro no 80 de ellos nosotros 70 nada más estaba ojo avizor. Quiere llegar. jugarla rápido hacia adelante. Eso es buenísimo a ver ahí. Lo no, llegaba. no, no llegaba. Y a eso se le llama un despeje. Está ahí. Pase llorente. España. Trata de crear juego. Y sigue avanzando. Busca el remate. Qué bueno era. Pues estaba justo de frente a la portería. Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta? No se puede fallar esto, desde luego pero no, no, no, es que tira afuera bueno, pues, está ya 12 metros de 12 balones perdón no me da tiempo a leerlo intenta colar el balón hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota en 35 ya de esta primera parte se cerramos la pasa Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego Fuera de juego, si estaba Fabián Retrasado Llorente Pases interceptados, Llorente 4 Y Aliti, que tiene escudo con Aliti Ahí Alitas Eric García. Eric García Ahí está La juega hacia la derecha en profundidad a Gerard Moreno. Ahí, qué buena iba ahí, ahí. Logra despejarla. Esto huele a contraataque. Parece que sale de esa. La tengo yo aquí. Dentro del área. Menudo disparo. Oh, qué parada con el pecho ahí. Oh. Se trastavilla. Vamos, vamos, Llorento. Y la juega hacia la izquierda. Oh, el largo. Sombrero, no. no, no. Un despeje providencial. Pero de porro Ahí va el pase. Vuelta al juego a la banda derecha. No, no se le va a dedicar A Ahí por dónde va. Debe colgar el balón al área. Ahí está se le va buscando el juego, qué, qué para no, el peligro. Eh, para el meta de Kosovar, porque mal, no estaba La dentro. Pues iba adentro que se iba adentro el, balón. A ver, ¿qué ahora? Nada, y el se está ahí, ¿no? el balón en una buena falta de ellos lástima parece que no ha logrado ah, fuera fuera de, de juego, juego de él vale. sabía yo que era el cofillo rodo Vamos a hacer un tiro Nah. coge kosovo salina ah, de jugar por la izquierda otra vez por retrasar esa pelota como puesto ahí a ver no voy a ahora es claro saque de puerta Ah, saque de puerta minuto 46 ya vas a llegar al descanso 3-0 para españa pero un partido un poco bastante dominando pero a veces tiene... no se planta remata que pena fuera tío a volteado, libre de marca. cuando no juegas así se me ponen los pelos como Scartios se eh, mereció gol tiene cosas de los tellos muy bien, ¿no? entonces, pues, bueno entonces fue tenido ahí qué pena Fabián macho podía haberme esperado un poco de ese lanzamiento ahí está, el primero, ya no vemos, no corre, se ha ido a parte este y de nada, muy peligroso. Bueno, con la posesión está dividida, 50, 50, 9 de falta. Cuando tienes al rival tan presionado de su campo, es que no es fácil que responder. Esta intensidad, esta intensidad y este ritmo pasan factura, claro. Corner, Así que, dos de, ojo, queda por tres tres ver 21, si pueden mantenerlo. 88, porque es un 55, 55. Aunque de momento les ha dado excelentes resultados 5 centros de 2, 8 pases un de hueco 17 de pases goles, interceptados. 3 a 0. Y 5 de 1 entradas y 1 de 2 paradas. La verdad es que está todo muy equilibrado. Vamos a ver esta segunda parte. Ahora jugamos al revés. Ahora es al contrario tenemos que ir vamos con el segundo tiempo. tenemos que meter gol en nuestra izquierda vamos allá toda nuestra derecha vamos se hace con ella y los primeros pasos hay de cosas de la segunda la parte Perfecta, vamos no la tira a Pero los equipos deben defender cada vez más arriba, así que Vaya. es bastante habitual ver ese tipo de jugadas. Buenísima ahí, posición correcta. No, que aquí no podemos hacer Una defensa de lo más terrible. Podemos driblar que no driblar. se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. Fennelli, Fennelli. se pira, eh. le pega duro. Y fuera el de tiro de Javiito va fuera. 48 52. García. Ya ganamos la posición, ya ganan la posesión ellos. Ahí está. Perfecto. Ramos a Dani Olmo. Retrasa. ¡Guau! otra foto se va a intentar otra vez la pelota buen robo de balón y contragolpe el Muriki que es muy bueno ahí parecía haber dejado sentada la defensa pero al final alguien anduvo tan fino como él tiene eh. el control es lo que, que juega le juega la pasada Sergio Ramos Sergio Ramos qué ocasión clara ahí va la jugada, no la, de la Está y la falla, la. Pero tiene qué desastre. ¿eh? Mal jugado, en mi opinión, eh. Tenemos a dos ocasiones. Nada, desvío a la derecha. Y ahora el Moreno, 14 pases de 7. Eric García, es que no da tiempo a verlo. Pedro Porro. Vamos a ir No, no Sí. No, no, no. La manda, Eso es falta. ¡Velo! ¿Qué te ha sido? 75 de 77 Ahora ellos también han bajado El los pasos la meta, la 155 lejos. de esta segunda parte Vamos a ver un dorito más Pedro porro. Desde... Pedro porro ¡Qué parada de movimiento! Macho, qué parada. del portero que Del portero de cos madre mía berisa berisa bueno no llorente quiere subir el ritmo ¡Oh! el pase. No. despeja como puede nada allá menuda birria de pase vale. deja el botón dado también olmo no se va a sala cuidado ahí buenísimo la pero porro a ah. consigue imponer su físico y acaba ganando el balón pero dura duda ahí eh vale aquí. ha demostrado su calidad la en las líneas a... defensivas bueno Devo este jugador Sánchez. tiene dos cosas buenas primera capacidad de sacrificio Rodri. y además voluntad para ayudar al equipo a defender no, no soy capaz de, de colar ni ningún de balón paso ninguno ¿eh? vaya un ojo Valor con cuidado Dani Olmo Lorenzo. La... Ah, que bien se sacó Y ah, un corte. Hay dos jugadores en medio. No me ha dejado. Esta jugada... Pues Un pues contragolpe. Perfecto contragolpe. Yo creo que merecía algo más. Avanza con decisión. qué no la quitas. Un gran empá ah, gol. que salido arriba. Se le ve frustrado. Bueno, aquí le han sacado los colores a la defensa completamente. No ha sabido responder a su pelea individual. Es esa puerta centro de tres y 3. Fíjate en cómo sí, la defensa la está la atenta fecha, a las claro, posibles arrancadas visto. de los delanteros. Por eso no, los están tío. marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas Cierto. demasiado, Podrías irse Yo de ti y dejas al Así que creo que hacen no, muy, no muy bien. Eh. ser prudentes Se libra del rival. Tienen la oportunidad no de contraatacar eh. Vuelven a chocarse Ahí. contra Daniel, la no defensa. España consigue escapar de una situación peliaguda hay que entrar decidido al corte cuando te supera el número justo como ha hecho él perfecto Ay, puedes... ay, ay Ay, tío. ay, hay Ay, ay, ay hay hay hay hay hay hay de hay este macho? Ahí. Ah, qué alta. 29 de 51 posesión la manda arriba ¿Qué ¿intentará España? Porro, porro no y ahí está el destinatario de ese pase Rodri. desde ahí pueden llegar arriba sí llega parece que sale de esa oh. qué bueno y ahí macho. Qué pena Dani Olmo tío. Mete un centro rápido. De 70 ya. A ver qué se saca de la manga. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Bueno ahí, Dani Olmo otra vez. La pelota encuentra bien. Y utiliza la cabeza. ¡Ah! El disparo era bueno, pero no ha acabado el gol. España impone mucho al contraataque y para defenderlo va a ver que empieza a fondo. Pegadito un poco a la derecha A la izquierda, tío, ligeramente bueno, Vale, perdí una esa de dudas Y la, ir, ir, la, la, gana, la gente, más, creo que es 15 tiros, creo que es. el 10 izquierda. El 18, creo Buenísimo el, el Pedro Corra ahí Vuela el de <tú> Pruh, Qué mal, ahí qué malo buenísima ese tiro también ¿eh? ahí. ¡Wow! la palma de las manos Morisic tío dio Muric perdón Murici no Murik Morisi es un jugador parece que tenemos un nuevo cambio de ahí vale entra Berisa y sale deja Está Berisa 77 ¿no? afuera de peligro de afuera. Vamos, tira para dentro y a ver si se puede meter por aquí ya venga ya nada corte dispone de otro corner. se encargará del lanzamiento vamos ahí ha atacado el peligro no puede fallar nada fuera muy lejos. Hombre, se buscó bien la posición eh, para rematar Pero la verdad es que no lo hizo bien Malísima, eh. qué pena, tío Con nada 51, y... ya hemos vuelto 51 de 49 Vale La recupera enseguida Dejimísimo, Pedro eh. Porro Esas no se perdonan hay otra vez Pedro ahí. Ceja en su empeño. Que se sacará de la oh. chistera. Vamos ahí. Doblete, minuto 78. España 4, que es el 0 Que uno de los dos equipos se va a llevar el encuentro. La qué cuestión es, es por cuánta diferencia de goles. Qué bueno. Qué esto tiene ver, que ser la selección, intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta llegar a porque va cambiando el gol. Y ahora que he hecho siempre un que tenía clave la referencia, meter, balón, pum. Y siempre va a caer algo, ¿no? Siempre. Eso es lo, lo, de lo que quita hacer la selección el miércoles, hacerlo bien. Pumba. España 4 su Bocero han visto el partido. Bueno. Vale. 1.79 79. A ya tiene doblete. ver, ya tiene ese doblete. Tiene Cocoli. Ahora va, Ellos van a bascular. Van, no van a estar tan Buena atrevidos. Y de pelota, Ahí pero está. no crean sensación de peligro. Claro. Vale, ya se les va gastando los ánimos. básica Se hace con ella. Hoy. Eso es buenísimo, pero no llega. No llega, no llega. Un corte providencial. Consigue sacar ese balón. España ha logrado apagar el fuego, además, Ahora tiene que intentar convertir la posesión en algo de provecho. por abajo. Cambia el juego a la izquierda. Vale vamos a tener que hablar un poquito a ver ahí un envío, ay la qué pena ay, pinta el quinto está en llegar si te encuentras frente a la posición de mucho mucho hombre el, en el fútbol es muy importante no ha sido bueno tiras siempre hay un tiro que te va a ayudar eso es lo que tiene que hacer la selección darle y darle y si no basculas ¿Ves? 77 de 76 pases, minuto 84 ya. Vuelca hacia la derecha. Y sigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Buenísima, va solo, va solo con va solo con Tercero. ¡Ay! Llega la ocasión! Buah, ¡Madre mía! Se una tira esa noche pues es una pena fabián porque tienes que ir porque es que estás matado 20 tiros de 5 fíjate a ver, vamos a hacer la sustitución como están todos pues hechos caca Vas a meter a canales que nos va a dar esa gracia de desmorde Pedri ahí y Eri García el en defensa vamos a meter esos y ahí reponemos mete el pie y se lleva la pelota decide mandarla hacia adelante Buenísimo, Pedro eh. Porro y se encarga de poner vale, el balón vale, la vamos la, la cuelga hacia el área una buena jugada. Están protagonizando una lucha está. encarnizada por el balón. Va a haber cambio, minuto 89 sale en llegar de la entra Canales y... Moreno abandona el campo después de una baja mete que este el Martínez. Luego Canales no fácil de canales, así que puede estar muy contento con lo que ha hecho. Ruiz, Pedro Porro. Y Ya está, a ver que qué tramón, qué relajo, tío. Pero qué golazo, ¿eh? qué pedazo de gol impresionante. 190, 45. 5. la verdad, no me esperaba este resultado, eh, pero cuando un equipo juega así, es que no me es que vamos goleada como esta. Bueno, esta yo que, le que a se acabó el partido ya. Se ha Pumba. El abrazo. El abrazo ahí entre Javier y Ramos. Qué bueno. Tu 91. Nos vamos a ir a tres. Que parece añadido. que los han dejado aturdidos eh, y empiezan Muriki, a aparecerse una pisonadora. y espera Muriki que todavía ahí. pueden caer más balón largo Uf. España trata de crear juego nada la, has, la has fuera pues se va a acabar partidazo ahí está Perfecto ahí. La manda arriba. A ver qué se saca de la manga. Ahí. Uf, qué parado, de Mariki, tío, qué parado. Bueno. Aquí, está. Aquí está la hora ¿eh? el los de voy, Ramos. Medio campo creativo y contundencia la delantera. Maldini, ¿qué análisis podemos hacer de este encuentro? España ha sido claramente superior a su rival en esta ocasión. ¿eh? La verdad es que no ha habido muchas sorpresas en el partido y ha ganado para mí claramente el mejor de los dos equipos hoy. Bueno, con pues mucha suerte. miércoles. gracias a Maldini. Espero con el que, que me os haya pasado gustado. Fue fenomenal. Lo mismo digo, un placer trabajar contigo. Pues mucha suerte el miércoles. Espero que os haya gustado el partido. Estas es son las estadísticas finales. Un 52% de la posesión de un 51% que teníamos. Con un 47%. Un 48% ahora. 22 tiros de puerta 5. 4 faltas y 2 fueras de juego. 3 córneres de 1. 2 de 4 tiros libres. Ellos han hecho ahora más tiros. 183 pasos. Pasos, perdón. De, de 108. 12, 14 centros de 2 ¿veis? 16 pases interceptados De 28 11 entradas de 3 Y una parada Una de 7 paradas Así que bueno Estrella Fabián 7,5 Espero que os haya gustado el partido Y nos vemos en el próximo Adiós.